La mediación de la Iglesia Católica logra su objetivo. Tras 18 días de movilizaciones, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el gobierno, la FENOCIN y la FEINE firmaron un acuerdo de paz. Entre los puntos acordados para el cese de las movilizaciones en esta segunda instancia se encuentra la reducción del valor del combustible diésel extraye y ecopaís en un total de 15 centavos por galón, es decir, Cinco centavos adicionales a los ya dispuestos. Para Esteban Ron, catedrático de Derecho, la medida ya estaba estudiada por el gobierno para atenuar los reclamos. El gobierno tuvo que haber hecho los cálculos internos a efectos de que esta reducción de 15 centavos no afecte de manera drástica el presupuesto del Estado. Y además que existe la suficiente fortaleza económica del país a efectos de subsidiar. Dentro de los acuerdos alcanzados, el gobierno acepta derogar el decreto 95 y que se reforme el 153. El primero habla de hidrocarburos y el segundo sobre la explotación minera, garantizando la consulta previa. Y esto lo importante es que se va a tener que articular entre los productores nacionales, ¿sí? Los inversionistas externos, los internacionales, porque mineras aquí hay muchísima inversión internacional y además el tema de la comunidad alrededor de esta, para que se genere una sinergia. Ya en el ámbito político, Ron señala que en este proceso de diálogo, Leonidas Isa fortaleció su figura de liderazgo. Uno de los principales errores que tuvo para mí el presidente de la República es no haber realizado el simbolismo de estar él en la negociación, ¿sí? La cosmovisión indígena, la cosmovisión uh, de la plurietnicidad que tenemos en el Ecuador, trata a todos por iguales. El principal el error del presidente Lazo fue no haber reconocido ese tema de igualdad, lo cual hace que él tenga un detrimento. Mientras que por el lado de la Asamblea, el Partido Social Cristiano queda fortalecido por no figurar como golpista. Unes desfavorecido. Partido Social Cristiano, favorecido, democráticos, creyentes de la institucionalidad y no golpistas. Pachakutik tiene un fenómeno diferente. Ellos siempre tuvieron efectivamente el tema de sostener al paro. La izquierda democrática creo que aquí sí es el gran perdedor de, dentro del esquema parlamentario porque fueron tildados todo el tiempo de oportunistas.